El Roncali está a la vista y ante él recordamos que un día del año 1509 Sebastián de Ocampo, el célebre marino español, llegó hasta aquí para desmentir a Colón probando que Cuba era una isla. Papá yo en la guerra 10 años y entonces, cuando se terminó la guerra, se fue para el torrero, allá de torrero, para el Cabo, y hizo la casa en Tapaste. Y allí nacimos todos. Allí nacimos los 13, que eran los tres hermanos. Cuando yo nací, ¿sabes qué? No habían, vaya, no habían máquinas. Y habían camiones, no habían nada. Lo que habían, carritos de línea, esos de corriente. ¿Eso no cabía? hay lanchas, bote, ruido, eso no es cabía. Por los trillos encontramos familias de cubanos, supuestamente al amparo de las leyes de Cuba, que malviven gracias a la producción de miel de abejas, la crianza del puerco jíbaro y la decadente industria carbonera. Reciben como salario 20 pesos mensuales, alguna jutilla asada. Y al parquear, caminar por el diente de perro. A mi mamá se me murieron. Diez hijos. Bueno, se nos quedamos sin nomás. Yo vivía en los calluelos. Cuando Machado iba y Batiste, esa gente. ¿Eso era para qué? Vivían en casas malas, de paguito de guano. A nosotros se nos murió un hermano de, de cinco años, sin médico. Ya después que esto fue la revolución, ¿no? ya después ya, ya mejoró la cosa y y ahora mejor. Todo, la corriente, los médicos, la bodega, el, un transporte para sacar los enfermos, otro sanitario y todo. Y corría, recorrieron la playa, Encontrábamos drogas, y la entregábamos. Siempre me ha gustado el cabo siempre, toda la vida. Yo si me dicen de ahí, para que otra vez la gente me ministerio me voy. también allá donde yo nací me crié. Si pudiera, sí. Pero yo no puedo. Ir. ¿A dónde? Si yo no puedo. Ir. esa idea fue de Diego, fue de Diego de Fisco Varela y el secretario del partido cuando aquello que era era, eso fue una idea de ellos, de hacer una comunidad de todos los que vivían en el Cabo, concentrarlo en un lugar. Yo pienso que sea favorable porque lo hayan hecho con la idea de proteger más la zona. Bueno, se levantaron por mañana y los camiones estaban parqueados enfrente a las casas ya, a recoger a la gente. Porque sacaron dos pueblos. Sacaron este y uno que dice en las aulas. Los pueblecitos sacaron afuera. Que uno es un edificio de uno y otro de otro. Porque ahí veía 21 casas. En un pueblo había ahí hecho ya. Y había escuela, bodega, barbería, carnicería, aportación sanitaria nos quitaron la bodega, nos quitaron el cerillos que había allí, el trabajo prácticamente, eh, sí. quitaron la escuelita, ¿qué ibas a hacer allí? Ya no te no te dijeron vete, pero tenías que irte. Y de ahí para acá el cabo pegó a los sí. y a los y, lo y lo a Mira ya aquí, mira aquí había comida, aquí había redes, aquí había cochines. Aquí había Juntí en tranca. Y de todo. Ya en no tiene nada. ¿Por qué? Porque al quedarse solo, nadie cuida. Y todo el que entra, lo que entra es a desbaratarnos, a cuidarnos. El que viene para aquí, viene a buscarnos, viene a cuidarnos. Y de aquello todo el mundo estábamos aquí, cuidábamos. A llevarse todo lo que encuentran. A que mí bien, me tienen a la puerta. Ya me entiendes. Los sacates de allí y te los llevaste para afuera para traerlos a trabajar allí. Es un error. Esa gente tú los hubieras dejado en el mundo que ellos estaban. Hubiera sido un desarrollo más para el que hubiera sido más fácil. Sin tener, incluso tenían todas las condiciones creadas. Tenían escuelas, tenían bodegas, tenían un círculo social ahí para, para fiestas y demás. Tenían plantas con corriente. Todas las condiciones creadas. Una guagua que incluso llegaba hasta la bajada. El transporte lo tenían. Y sacaste a esa gente, los apilaste allí. En los edificios aquellos, que ellos, que se fue uno de los errores que aquí se han cometido. Mi mamá nunca en la vida le gustó, le gustó vaya edificio, mi mamá no le gustó. Mi mamá decía que ella no era paloma para estar arriba.